Bien, hola a todos. Ahora eh, vamos a modificar el proyecto que acabamos de crear, el ejercicio 1 de la práctica 5, para añadir amortiguamiento. Como ya vimos en un tema anterior, vamos a añadir tres tipos de amortiguamiento. Por un lado, para cada nodo vamos a frenar el movimiento absoluto, de tal manera que vamos a añadir una fuerza que va a ser negativa, proporcional a una constante que llamaremos de, de dumping en inglés, que significa amortiguamiento, y proporcional también a la velocidad del nodo. Esta fuerza se la vamos a añadir a todos y cada uno de los nodos con una cierta constante. Por otro lado, otra fuerza de amortiguamiento para frenar la rotación. También va a ser una fuerza para cada nodo y que es proporcional negativamente a una constante que será diferente a la anterior y este paréntesis que hay aquí es la diferencia de velocidades relativas entre los nodos extremos de cada muelle, el A y el B. Y por último, para frenar también la deformación de lo, del, del conjunto de, de todos los muelles, vamos a añadir otra fuerza a cada nodo, proporcional otra vez negativamente a una, con una constante de proporcionalidad diferente a las anteriores, y este corchete de aquí lo que representa es prula otra vez la velocidad relativa entre los extremos del nodo multiplicada escalarmente por el vector de dirección que aquí por ahorrar lo he llamado u, el vector que marca la dirección del muelle. Este producto escalar proyecta el, la diferencia de velocidades de los extremos en la dirección del, eje, de la dirección del muelle y luego multiplica una vez más por la dirección del muelle. Vamos a añadir estos tres términos. La idea es que este término es para cada nodo y estos dependen de los muelles. Por lo tanto, la fuerza 1, digamos, el amortiguamiento 1, lo vamos a añadir a la clase nodo y estas dos lo vamos a añadir a la clase Spring, porque hay que relacionar los dos nodos que forman el muelle. Lo que voy a hacer ahora es, eh, me he venido a la carpeta que contiene el proyecto, que es práctica 5 ejercicio 1 y lo que voy a hacer es copiarla y pegarla de nuevo para cambiarle simplemente el nombre. Eh, ¿Diréis esto por qué? Pues básicamente porque es que el proyecto es igual, tengo los mismos nodos, los mismos muelles, prácticamente el mismo código, entonces para tenerlo separado voy a, a copiarlo, como estáis viendo, y lo que hago ahora es cambiarle el nombre y lo voy a llamar ejercicio 2. Eh, también eh, dentro de, este, de esta carpeta el nombre del proyecto lo voy a llamar ejercicio 2. De tal manera que ahora me vengo a Unity. Ese es el proyecto anterior y voy a abrirlo. Digo Open Project. De tal manera que voy a abrir... El ejercicio 2 que acabo de crear. Este. Práctica 5 ejercicio 2. Simplemente por ahorrar un poquito en cuanto a, pues a ahorrarnos trabajo. ¿no? Bien, ya tengo el Unity cargado. Fijaos, práctica 5 ejercicio 2. Efectivamente, ya se ha cargado. Ese es el mismo proyecto que el ejercicio 1. Porque simplemente hemos hecho la copia. En cuanto a los GameObjects van a ser iguales, lo que voy a hacer es modificar los scripts. Entonces, por un lado, voy a ir al script nodo. Se abre Visual Studio. Bien, ya se me ha abierto el Visual Studio. Lo que voy a hacer es modificar la clase nodo. En este punto en particular voy a añadir... Un nuevo campo, que va a ser también de tipo float, que va a ser la constante de dumping o de amortiguamiento, que voy a llamar absoluto. Y que voy a definirlo eh, con un valor inicial de 0,1. De tal manera que este será el amortiguamiento absoluto, factor de amortiguamiento del muelle. Esta es la única modificación que vamos a añadir en esta, en esta clase. A continuación voy a ir a la clase Spring. A la clase Spring voy a hacer también unas pequeñas modificaciones. En particular aquí voy a añadir dos nuevos campos que van a ser también de tipo público y float, van a ser el factor de dumping o de amortiguamiento debido a la rotación, voy a llamarlo 1, que va a ser la segunda constante de rozamiento, de amortiguamiento, y luego otra, que va a ser también de tipo público float, que es la debida a la deformación. Voy a llamarla 10, que va a ser la más fuerte de todas, la más importante. Bien, con esto también habríamos terminado eh, de cambiar la clase Spring. ¿Dónde se va a utilizar todo esto? Pues obviamente en Physics Manager. En Physics Manager voy a tener que tener en cuenta estos términos para eh, añadirlo a las fuerzas, ¿vale? Entonces me voy a ir a la parte en la que hacíamos la integración la integración explícita de enablers en la línea 91. Pues en esa parte, recordar que había varios bucles. En ese primer bucle recorríamos todos los nodos de la lista de nodos. y si, si no era un nodo fijo, lo que hacíamos era integrar en posición y añadir eh, a la fuerza el término del peso. Lo que voy a hacer ahora es... Eh, voy a añadir una nueva llamada a una función que voy a llamar Apply Damping al nodo. De momento está vacía, por eso da error. Esta va a ser eh, la, la fuerza de dumping, la fuerza de, de amortiguamiento, debida al factor absoluto que, por tanto, depende del nodo. En el siguiente bucle, recordar que recorríamos todos los muelles. Entonces, aquí voy a hacer precisamente lo mismo que antes. Voy a añadir una nueva fuerza, que va a ser mediante una nueva función que todavía no he escrito, Apply Dumping Spring al muelle actual que estamos haciendo. ¿vale? De tal manera que con estos dos métodos, pues ya tendremos eh, las dos fuerzas añadidas. ¿Mm? Eh, voy a hacer lo mismo con el método explícito. Voy a copiar aquí, si sí, ahora me voy al método, eh, perdón, al método simpléctico. En el método simpléctico hago lo mismo, en ese primer bucle recorro los nodos, pues añado la fuerza y por otro lado, Voy a añadir el dumping de los muelles en el bucle en el que recorro los muelles, en este, aquí. Bueno, ¿qué nos falta entonces? Pues darle chicha a estas, a estas funciones. Voy a crear primero, porque es más cortito, el método apply dumping. Es un método que voy a añadir aquí abajo. A ver, comprobemos que termina aquí. Aquí, este es el corchete que termina. Vale. Pues el método es un método void que voy a llamar Apply Dumping Node, que recibe un objeto de tipo node y vamos a ver el contenido que vamos a hacer. Simplemente recuerdo que esta es la fuerza debida a la velocidad. Por lo tanto añadimos al campo fuerza de nuestro nodo, añadimos una fuerza que será negativa por un lado, proporcional al factor absoluto del nodo y multiplicado por la velocidad del nodo, con lo cual ya tendríamos esta, esta fuerza creada. Por otro lado, ahora voy a copiar aquí el nombre. Voy a hacer lo mismo con la otra fuerza: hacemos void, apply damping spring, recibe un spring, un muelle y lo que hacemos es lo siguiente. El muelle, recuerdo que tiene dos nodos, el A y el B. Entonces, como hemos visto, aquí hay que añadir dos términos, uno debido a, a la, al rozamiento, al amortiguamiento por rotación, y otro debido al, al, al rozamiento por eh, deformación. Entonces, en el primer caso, voy a acceder primero al nodo A, el nodo A de nuestro muelle y a este nodo A le voy a añadir una fuerza que habíamos visto que era una constante negativa debida a la rotación y esto estaba multiplicado por ¿quién? Estaba multiplicado por la diferencia de velocidades eh, de los dos nodos, entonces de nuevo accedo al nodo A, a su velocidad y le resto la velocidad del nodo B. Con lo cual ya tendríamos para el nodo A la fuerza debida a la rotación. Ahora voy a hacer lo mismo con, eh, también para el nodo A, la fuerza debida a la deformación. Entonces esto es con el otro parámetro, Spring de deformación. Esto es proporcional, por un lado, tengo que hacer el producto escalar entre esta diferencia de vectores y el vector que marca la dirección para hacer un producto escalar en unity tengo que utilizar la clase vector 3 que me proporciona el método dot que significa producto escalar en inglés le tengo que pasar dos parámetros que son los dos vectores que voy a multiplicar uno es el mismo que hemos calculado antes esta diferencia de vectores de velocidad, que voy a colocar, y el siguiente método, perdón, el siguiente vector es el vector de dirección, que os recuerdo que habíamos llamado vector dir. Una vez que ya tengo este producto escalar, ahora hay que, eh, como es una fuerza, esto tiene que tener dimensiones de, de vector, por lo tanto, hay que multiplicar por el vector unitario que marca la dirección del de muelle. Bien, pues esto eh, sería el equivalente a las fuerzas de, de formación o de amortiguamiento del muelle para el nodo A. Para el nodo B es muy fácil ahora porque eh, es exactamente igual que la fuerza del nodo A, pero por la ley de acción y reacción tienen el sentido contrario. Por lo tanto, es la fuerza A. Eh, con el signo cambiado. Bueno, hay que tener aquí cuidado. Voy a, voy a tener el cuidado de volver a escribirlo todo. Mejor, mejor escribirlo todo en vez de poner el, el más igual. Fijaos, ahora aquí hay un signo más que aquí hay un signo menos. No he querido añadirlo diciendo que es en la fuerza de A cambiada de signo porque entonces estaría mezclando eh, esta, este campo fuerza, incluye el peso del nodo A. Y si pongo que es la fuerza del nodo A cambiar el signo, estaría mezclando el peso de A con el peso de B. Así que mejor lo escribimos y ese sería entonces la fuerza, en la componente de la fuerza del nodo B debido a la rotación y ahora la fuerza debida a la deformación que tiene el mismo aspecto que tiene en el nodo A, pero otra vez cambiado de signo, ¿vale? Bueno, pues ya hemos escrito todo el código que nos faltaba para incluir las fuerzas de amortiguador.